Las duchas de Teca, 50 pesos. Los baños de Teca, impecables. 10 puntos para Teca. Volvimos a los vientos de la cordillera. Volvemos ¿eh? a la montaña. Qué linda que es la montaña. Yo soy Sofi, él es Nico, ella es Rufina Y nosotros, para los que no nos conocen, somos viajeros Estamos recorriendo Argentina, salimos de Ushuaia, que es nuestra casa Y ahora nos encontramos en la ruta 40 Para los que vieron el video anterior, nosotros estábamos en Sarmiento Ubicado en la ruta 26, 25, sabrán corregirme Y retomamos ahora la ruta 40 Ayer Dormimos en Gobernador Costa, donde hicimos una noche para poder llegar hoy a Esquel. Ahora mismo nos estamos dirigiendo para Esquel, salimos de Teca, que pasamos a la estación de servicio a cargar agua, que es gratis, cuenta todo ese, y seguimos las rutas. ¿Algo que quieras agregar? Las duchas de Teca, 50 pesos, los baños de Teca, impecable. 10 puntos para Teca. Pero es imposible que la cámara le haga justicia a lo que ven nuestros ojos La verdad es que el paisaje nos está volviendo locos Eso sí, ningún cartel en la Ruta 40 Creo que vimos dos o tres en el tramo que estamos haciendo el día de hoy Pero el paisaje, gente, el paisaje es... Creo que hay Ruta 40 para, para un buen tramo Lo de los carteles, Costa que es zarpado Ayer de Sarmiento a Gobernador Costa Creo que si vimos dos fue un montón Pero ni uno que diga faltan 150, faltan 180, nada Acá lo mismo No sé si es vialidad nacional, provincial, gobierno de Chubut Pero ayuda un poquito ahí a la moral de decir Bueno, sé cuánto me falta, dónde estoy Nada, eh, ni un hito yo creo que también tiene que ver porque por esta ruta pasan muchas camionetas y autos que van súper rápido y de repente nos encontramos nosotros con la tráfico que vamos a 60, 70, 80 y nada, se hace súper largo el tramo en cambio no sé, si venís a 120, lo que sea, más incluso, se hace súper rápido el tramo, no hace falta ni que hayan carteles pero acá es como, bueno, ¿y cuánto falta? y ya pasó una hora, pasaron dos, pasaron tres pero igual gente, se disfruta, se disfruta un montón hace ah, sí, un montón de calor, nos entra todo el sol por la ventana eso es fatal, pero nada, se disfruta un montón poder estar haciendo esto, poder ver esto poder estar viviendo esto y poder compartirlo también porque sabemos que hay mucha gente que viaja con nosotros y eso es súper, súper lindo Gente, viajar te mueve absolutamente todo, estamos llegando a Skelly y no podemos creer la vista que estamos teniendo es hermoso, Nico está en las lágrimas, en una laguna, pero bueno viajar es esto también por más trillado que suene en estos momentos hay que decir qué hermosa que sos argentina y volver a la cordillera es algo que nos tiene locos porque la montaña tiene ese algo que, que nos emociona y creo que en cierto sentido nos hace sentir eh, que estamos en casa, que no estamos tan lejos de nuestra casa a pesar de que cada vez estemos mucho más kilómetros arriba. Ya estamos en Esquel. Frenamos en una estación de servicio porque teníamos que cargar combustible. Ahora estamos limpiando la camioneta. ¿Por qué? Porque no la limpiábamos gente desde que salimos de Ushuaia. Malísimo lo nuestro. Las llegadas que él fue increíble, el paisaje fue emocionante, hermoso. Estamos creo que sin palabras en este momento. Y después de esto nos vamos a dirigir a un lugar que todavía no lo podemos creer. ahora no vimos ni un semáforo, no sé si es que no hay o qué, pero de verdad sorprendido no sé si es que la gente acá maneja muy bien no los <risa> necesitan pero ni uno, ¿eh? ni un hito ¿A ¿Dónde llegamos? a nuestra humilde morada por un par de días, seguramente ya les mostraremos un poquito más de esto y les contaremos cómo fue que vinimos a caer acá Tenés ahí? Tengo la llave de la que va a ser nuestra casita por los próximos cuatro días Agradecidos es poco Estoy afuera de la cabaña, esto es Villa Azul gente Es increíble un complejo de cabañas Estamos más que agradecidos con, bueno claramente la gente de la cabaña y la gente de Turismo Esquel por darnos esta oportunidad Mañana se viene la primera actividad de este equipo en Skell. Todavía estamos definiendo bien qué es lo que vamos a hacer Esto está en sonido, sí Todavía estamos definiendo bien qué es lo que vamos a hacer Leica está impecable Hoy le fuimos a poner un poco de agüita Porque desde que salíamos de Ushuaia que no la lavábamos Y esto ha sido todo por hoy Fueron bastantes kilómetros No tantos, pero sí unos cuantos se sintieron Es hora de descansar la verdad que venir acá era algo que nos llenaba de ilusión, que teníamos muchas ganas de hacer. Sabíamos que el Parque Nacional y bueno todas las áreas protegidas iban a estar un poco complicadas de visitarlas con la lufa. Pero tener esta oportunidad, una cabañita donde la perra se pueda quedar súper tranquila mientras nosotros salimos, es algo hermoso, es algo increíble. Así que se viene mucho contenido por estos lugares, estamos muy pero muy felices de estar acá. Si llegaron hasta este punto del video, recuerden suscribirse, darle like, compartir, que son cosas que nos ayudan un montón. Si quieren ponerse más al día, Instagram, Facebook, son las redes sociales donde estamos todo el tiempo subiendo cositas y donde van a ver el día a día de lo que está haciendo este equipo para aquel que quiera hacer una contribución que nos quiera ayudar a ingresar a parques nacionales, a pagar todas esas cositas. Abajo está el link de cafecito. Un litro de gasoil nos ayuda a llegar todos los días un poquito más lejos. Hacer actividades que de otra forma tal vez no las podríamos hacer. Nos vemos próximamente en el próximo video de Chile Create.